El jueves diecinueve de mayo es vuestro día, el día del gat. Este año volveremos a disfrutar de la presencia de Red Bull que amenizará la zona de la piscina, el campo de fútbol y el de voleibol. También se celebrarán jornadas gastronómicas internacionales, el béisbol esbojarrat y actuaciones de hip hop, guitarra, entre otras actividades dirigidas. Además, se disputará la Copa de la Liga y se entregará el premio a los ganadores. Y no puede faltar la zona DJ y los conciertos. ¿Te gustaría tocar con tu grupo en la fiesta? No dudes en decírnoslo. El estilo es completamente libre. Este año puedes diseñar la camiseta de nuestra fiesta oficial. El único requisito es que tiene que aparecer un gato. Tienes hasta el 22 de abril para mandarnos el diseño. Y cómo no, repetimos concursos. Puedes participar en el concurso de fotografía y el de micro relato hasta el 8 de mayo. Consulta las bases en nuestro blog. El 2 de mayo será un día importante para todos. ¿Por qué? Porque empiezan las renovaciones para el curso que viene y abrimos la piscina. Y para acabar, un acertijo. Mira fijamente la pantalla y dime, ¿qué ves? Según la RAE, es un ascensor, aparato para trasladar personas de un piso a otro, en ningún caso a un lugar donde depositar basura. Para eso están los contenedores, gracias. Esa basura no tiene por qué estar en mi casa. No señora, eso disculpe pero eso no debe de estar